presentamos el editorial hoy titulado La cura peor que la enfermedad. Las autoridades vienen enviándoles mensajes a la población de que todo está normal. En su afán por venderle al mundo de que en el paraíso no hay problema, por otro lado la gente de forma equivocada entiende lo que le da la gana. Lo lamentable del caso es que se le está cayendo el proceso de vacunación porque el pueblo entiende que si ya todo está normal no necesitan inmunizarse y para confundir más a la población en medio de la aparente normalidad el presidente solicita la extensión de 45 días más del estado de emergencia y la gente se está preguntando para qué si todo está bien pero no es verdad Conocemos el caso de una sola familia de alrededor de una decena de personas, donde todos están contagiados, con excepción de los niños que hasta ahora no presentan síntomas. Pero parece que aún en los tiempos en que predomina la inteligencia artificial, las autoridades siguen contando con rayitas. Y la gente debe entender que los enfermos actuales del COVID que están en peores condiciones no están vacunados. Y que aún con la vacuna debemos mantener la higiene, la mascarilla y el distanciamiento para evitar el contagio. Ojalá que la cura no salga peor que la enfermedad y que la cuarta ola no se nos convierta en un tsunami. Hasta el próximo comentario.